bueno pues hacia adelante seguimos aquí en el 107.2 de la frecuencia modulada Radio Futuro Paradas rtvfuturo.com recuerden que ahí nos pueden escuchar en directo desde cualquier lugar en nuestra frecuencia pues aquí en Paradas y Pueblos cercanos pero con la magia que nos ofrece internet en cualquier lugar del mundo podemos estar presentes bueno, pues abrimos nuestro consultorio de consejos del doctor Amor y damos ya la bienvenida a nuestro amigo Juan Bustamante. Juan, muy buenos días, bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, familia. Muy buenos días. Bueno, pues hoy vamos a hablar del distanciamiento, del enfriamiento que se produce en la pareja. Tú, como siempre, nos vas a ofrecer una serie de puntos, una serie de claves. Y vamos a ver si también lo podemos solucionar un poco, ¿no, Juan? Vamos a ver, vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a ver, bueno, doctora. el enfriamiento, sí. el enfriamiento y el distanciamiento no solo lo parecen, sino también, cuando estás conociendo a alguien, ¿eh? Que también ocurre. Sí, exactamente, como siempre decimos, lo ponemos en cualquier ámbito, hasta en el de la amistad, fíjate. ¿Por qué no? Exacto, exactamente. En cualquier ámbito familiar también, ¿por qué no? ¿Esto se puede aplicar, bueno, a estos consejos, en cualquier aspecto de, de nuestra vida? Exactamente, siempre. Yo siempre abarco todo, por si acaso, para que no se quede nadie fuera. <ríe> Exacto. Bueno, Juan, ¿por qué se puede producir? Vamos a ir desgranando esos puntos que no tienes preparados. Bueno, el enfriamiento cuando estás conociendo a alguien o estás ya con esa persona en eh, pareja, eh, a ver, puede pasar por dos motivos. El primero, que suele ser el más habitual es porque eh, esa persona o está conociendo a otra persona o ya tiene algo con, incluso con otra persona. En el, yo pondría en el 90-95% de los casos cuando la persona que estás conociendo o estás con ella o con él empieza a distanciarse, empieza a enfriarse y empieza a cambiar. Eh, creo que lo dije aquí una vez la frase de que cuando esa persona empieza a enfriarse contigo es porque se está calentando con otra. Uh -huh suele ser así, uh -huh. entonces eh, ese sería uno de los motivos, el otro, vamos a suponer ese 5% de que no es por otra persona, como yo siempre digo que no hay otro gallo en el corral, que eh, es lo que suelo llamarlo así, <risa> porque Pues se suele producir porque esa persona ha empezado a ver cosas en ti que no le gustan, y ha empezado a cambiar de opinión, y ha dicho, oye, pues yo con esta persona no era lo que yo pensaba, ...esta persona no me está gustando... ...o no me veo con esta persona en el futuro... ...entonces, ¿qué es lo que hace? Pues eso, empieza a despegarse de ti... ...empieza a despegarte, poco a poco... ...lo suelen hacer mucho, esta, la gente lo suele hacer... ...un poco de manera silenciosa... ...para que no te des cuenta, ¿no?... ...pero claro, tarde o temprano se descubre todo. Juan, ¿y por qué se hace de esta forma tan silenciosa... ...y no se habla a la cara? ¿Por qué nos vamos escondiendo un poquito?... A la hora de actuar. Pues mira, porque hay mucha gente que es un poco cobarde, es un poco. no es muy valiente y dicen, ay, yo es que. yo siempre digo, todo el mundo cuando empieza da la cara, todo muy bonito, todo es maravilloso y todo el mundo es muy valiente empezando. Pero claro, cuando hay una situación en la que ya no prefieres seguir con esa persona o no prefieres estar con esa persona o ya se te ha apagado o ha aparecido otra persona o lo que sea, claro, dicen, bueno, y ahora. ¿Qué hago? ¿Ahora cómo me quito a este del medio o a esta del medio? Porque le veo que quiere seguir conmigo, pero yo no quiero seguir con él o con ella. Entonces, ¿qué hago? Y claro, no saben qué hacer, porque saben que lo que van a hacer está mal. Y saben que, eh, que todo el mundo tiene derecho a la cambiar de opinión. Vale, estamos de acuerdo. Pero saben que a la otra persona no le va a gustar, que a la a otra persona le va a dañar, que a la otra persona le va a enfadar. Y claro, eh, eh, se ven un poco como en un laberinto y dicen, bueno, ¿y ahora cómo salgo de aquí? Entonces, claro, ¿qué es lo que hacen? Pues eh, intentar ocultarlo, intentar taparlo o incluso tomar la vía rápida radical que es, pues desaparezco directamente. Que, bueno, es una forma un poco radical, ¿no? Quizás, no sé, mejor hablarlo, ¿no? Cara a cara y ya está, se soluciona. Sí, pero yo yo te puedo decir que las veces que me han hecho a mí eso, sí. nunca ninguna ha dado la cara, siempre... Eh, como yo creo que lo ha pasado a todo el mundo, que está muy feo, que hoy te dejan por WhatsApp. Yo cuando lo he hecho alguna vez ha sido porque, hombre, me ha demostrado esa persona una actitud tan lamentable que digo, mira, es que no voy a perder ni un segundo más contigo. O sea, es que ni te voy a ver, porque yo para qué quiero ver a una persona que ya me ha demostrado que no le importo. Pues yo creo que el tiempo que tenemos es muy valioso, el tiempo que se pierde, nunca se recupera, y si ya estás viendo que esa persona pues no te quiere por el motivo que sea, ...para qué vas a quedar y decírselo en persona... ...si esa persona ya ha decidido por ti... ...en esos casos sí que digo que no hay que quedar... ...y que hay que dejarla por otros medios... ...porque es absurdo quedar con alguien... ...que ya no quiere seguir contigo... ...si te va a decir lo mismo en persona... Sí. ...entonces ¿para qué, para qué perder el tiempo los dos, ¿no? Pero eh, lo que sí hay gente que me ha preguntado siempre... ...oye, ¿qué puedo hacer cuando una persona... ...está más fría o distante conmigo? Y yo siempre les digo... ...y por qué tienes que hacer algo... ...si si no tiene ningún motivo que tú le hayas dado... ...para que se comporte así... ...por qué tienes que hacer algo... ...no tienes que hacer nada... ...esto es como cuando jugábamos al fútbol ¿no? ...de pequeño... ...el que le tiraba... ...el que tiraba la pelota iba por ella ¿no? ...pues aquí es lo mismo... ...¿quién ha estropeado la relación... ...o el, o el conocer a una persona... Eh, ...el otro o la otra... ...pues quién tiene que arreglarlo... ...y quién tiene que acercarse... ...pues la otra persona... Y ha empezado a distancia de ti sin tú darle ningún motivo, porque tienes que hacer algo. Uh -huh. Pero Juan, si comentábamos, empieza a haber cosas que no le gustan. A lo mejor lleva razón en alguna cosa que no le gusta y se puede cambiar, ¿no? ¿O tú qué opinas? Hombre, si ha empezado a haber si ha cosas que no le gustan de ti, pues lo que tú has dicho, lo que hay que hacer es sentarse y hablarlo. Exacto. Lo que no puedes hacer es tomar la decisión y decidir por los dos es decir, no, como no me está gustando esto de lo de ella, yo cojo, me callo, me empiezo a distanciar y dejo que esto se muera, que re, que muera la relación uh -huh. o el conocerlo. No, a mí eso me parece una actitud cobarde y egoísta. Y sobre todo eso de una persona que no es madura. Hay que ser maduro oye, que no me está gustando esto. Si tú ves que la otra persona, incluso hablándolo, sigue... ...y no te termina de convencer... ...pues dice, oye, pues mira, yo es que no me veo contigo... ...porque esto no terminamos de encajar y no pasa nada... Uh -huh. ...pero la mayoría de la gente se calla... La, ...la mayoría de la gente se empieza a quitar de en medio... ...te empieza a ir borrando... ...te empieza a ir apartando... ...y claro, llega un momento en te que dice, oye, aquí, ¿qué pasa? ...nos seguimos viendo, nos seguimos conociendo... ...te dejan de escribir por WhatsApp, te escriben menos... Eh, ...te ponen excusas, no, es que mañana no puedo... ...porque mañana no sé cuánto, dices tú... ...pues antes... ...cuando le decía de qué da, me decía que sí... ...y ahora de repente no puede... ...ahora de repente tiene que ir a comprar... ...o tiene que hacer cosas o... ...en fin, eso se ve... ...entonces vamos a ser valientes... ...y todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión... ...estamos de acuerdo... ...pero vamos a dar la cara, vamos a decir las verdades... ...y no vamos a intentar mentir y engañar a la otra persona... ...porque eso siempre se descubre. Bueno, pues ya tenemos dos puntos... ...el 90-95% he conocido a otra persona... Es el primer punto, empiezan a ver cosas que no le gustan y ¿qué más, Juan? Pues yo diría que cuando la otra persona se distancia o se vuelve fría, sí. pues también puede ser porque pensaba, o bueno, mejor dicho, porque no estaba preparado o preparada y se ha empezado a agobiar. Digamos que te ha empezado a conocer o ha empezado a estar contigo sin haber cerrado lo anterior. ¿Y qué pasa? Que llega un momento en que, claro, en que eso es un globo que se va inflando hasta que explota. Y es una persona que se satura, se agobia y dice, no, no. Pero si es que yo no puedo seguir adelante. Se autoengaña. O sea, yo voy a estar con esta persona o le voy a conocer cuando en realidad no he cerrado lo que tenía anterior. No, ya digo, con mi ex, sino que todavía no me encontraba para estar con nadie. ¿Sí? Siempre digo, vamos a ver, si no estás preparado o preparada para estar con otra persona, ¿para qué empiezas con alguien? Entonces, vamos a hace... ser sinceros con nosotros mismos y si no te ves ahora mismo mmm, preparado, para una, o preparado para una posible relación o futura relación, no empieces nada. Para empezar con alguien hay que estar perfectamente en todo. Pues sí, la verdad es que hay que estar preparado, preparada eh, y dar al 100%, no dar a un 25%, ¿no, Juan? Yo eso que veo de mucha gente, de que dejan a la persona anterior y al poco tiempo ya están con otra, conociendo a otra persona, digo, ¿pero qué estáis haciendo? Necesitáis un tiempo de curaros, de desintoxicaros, de estar tranquilo de volver a recuperar tu yo y de cuando tú estés bien y te sientas bien contigo mismo y veas que puedes hacer tu vida sin necesitar a nadie, pues entonces, si llega una persona y te empieza a gustar o a traer, entonces ve conociéndole poco a poco y ya la cosa irá surgiendo. Pero si todavía estás pensando en tu ex, o todavía estás enfadado por tu ex, o no te apetece porque te hizo tal o cual y ahora mismo no estás del todo bien, no te metas en otra. Pues sí, eso es un factor muy importante, hay que estar preparado mentalmente. y también hay... Totalmente, totalmente. Es que esto es como todo. Yo si no estuviera preparado para hacer fotos o para dar las conferencias que doy, pues saldría una porquería. Juan, y, y se da el caso también, te pregunto, de que hay gente que por fuerza quiere tener una pareja. Sí, claro, hay un montón de gente que que no pueden estar solos sí. o solas y dicen, no, es que yo tengo que estar con alguien. Y cuando escucho el tengo, digo, ¿tienes? Digo, ¿quién te obliga a estar con alguien? alguien te pone una pistola en el pecho y te dice, tienes que tener pareja. No, tienes que tener, no tienes por qué estar con nadie. Tiene uh -huh. que ser algo que salga y que te apetezca, pero no por obligación. No pasa nada por estar solo o sola. Yo llego tiempo solo y no me ha pasado nada. Yo sigo haciendo mi vida, mis cosas, mis trabajos. ¿Que aparece alguien? Perfecto. ¿Que no? Pues tampoco pasa nada. Pero no entiendo esa obligación de hay gente que le da miedo estar solo. ¿Por qué? Si no pasa nada. Exacto. Mejor solo que mal acompañado. Ya escuchamos el refrán ese famoso. Y popular. Y lo que hay que hacer, Claro, lo que hay que hacer es, oye, lo que he dicho, primero sentirte bien contigo mismo y si no ha salido nadie o ha aparecido nadie, no pasa nada, ya aparecerá. Pero eso de tener a alguien o empezar con alguien para rellenar un vacío, eso nunca funciona. Claro, por eso te preguntaba, Juan, porque esto también puede ser un factor en, en poco tiempo que provoque el distanciamiento de la pareja, porque eh, realmente no, no va buscando el amor, va buscando una compañía, va buscando... A, ...alguien que tener al lado. Pues si quiere una compañera que se compre un perrito... Eso. ...y que se vaya a pasearlo... ...y mira, por lo menos le trae las zapatillas y esas cosas, ¿sabes?... Y ...es mucho mejor... ...pero hombre, buscar a eh, alguien para que me acompañe... ...a mí eso me parece muy feo... ...o sea, yo no quiero a alguien que me acompañe... ...a ver, que me acompañe sí, pero a todo... ...pero sí, que sí. me acompañe para estar los dos bien... ...y para crecer juntos y para que lleguemos a algo... ...ahora si me vas a acompañar para ya no sentirme solo... Uh -huh. ...entonces eso no es una pareja, eso es una mentira... y si te estás engañando a ti mismo y estás... ...lo que he dicho, rellenando un hueco... ...y estar con alguien no es rellenar nada... ...estar con alguien es que te complemente... ...y que te haga estar mejor... ...pero Exacto. no estoy contigo porque me conviene... ...no, el me conviene no funciona. Exacto Juan, ¿hay algún punto más... ...dentro de este distanciamiento, enfriamiento de la pareja?... Pues eh, no, yo creo que estos sí, son los más importantes. Lo más importante. desgraciadamente, ya digo, el más habitual es ese, que suele haber otra persona, sí. ya digo que en algunos casos no, pero casi siempre cuando empieza la otra persona a distanciarse es porque ha aparecido alguien más en escena y en los casos que no ha aparecido nadie, pues es porque evidentemente no estaba preparado o preparada, uh -huh. porque arrastraba algo de su pasado ...y eh, evidentemente ninguno de los dos casos funciona... ...y ya he dicho que si tú no has hecho nada... ...para que esa persona se distancie de ti... Eh, ...no te tienes que preguntar... ...¿y qué hago para que vuelva a estar conmigo... ...o para que vuelva a estar más cerca... ...no tienes que hacer nada... ...si no has hecho nada... ...no tienes que hacer nada... ...quien si lo estropea es quien lo tiene que arreglar... ...exactamente Juan... ...en este último punto... ...no estaba preparado preparada... ...aquí también se puede dar el caso te pregunto igualmente de que mmm, hay, haya personas que no estén preparados pero porque no van en su naturaleza de tener pareja lo que pasa es que como la sociedad impone tener pareja pues hay que buscarla y por eso también pero es lo que te digo pues, es un autoengaño te estás engañando a ti mismo esto es como si te pones a jugar a las cartas y tú mismo haces trampa exacto eh, es que mm, te estás engañando estás diciendo no yo no estoy preparado para estar con nadie, pero me voy a poner con alguien. Vamos a ver, eh, no estás mintiendo solo a la otra persona, te estás mintiendo a ti. Uh -huh. y, y a mí me parece absurdo que a ti mismo te engañes. O sea, tú tienes que ser una persona madura y sincera y decir, a ver, ¿a mí me apetece estar con alguien? No. ¿Yo estoy preparado para estar con alguien? No. Pues entonces no voy a conocer a nadie. Porque es lo que he dicho antes, tarde o temprano se descubre todo. Y es que las mentiras siempre salen a la luz. Entonces estar con una persona que no te apetece o que quieres rellenar ese hueco es que te va a descubrir esa persona, te vas a dar cuenta tú, vas a quedar mal y al final es pues eso es una mentira que se descubre y al final pues es lo que hemos dicho antes. Son personas que no son valientes, que lo esconden, que lo intentan tapar... ...y quedan mal, y yo la verdad, a mí no me gusta quedar mal... ...yo intento hacer las cosas lo mejor posible, no soy perfecto... ...pero por lo menos soy sincero conmigo mismo... ...y si me apetece estar con alguien, pues lo digo... ...y si no, también. Pues Juan, estas eran las claves de hoy... ...del distanciamiento, enfriamiento de la pareja... ...como siempre te digo, muchísimas gracias... ...por habernos acompañado... ...la semana, que, la semana que viene más... La semana que viene más y mejor como y, me, siempre. y mejor como siempre, eso por supuesto Aquí te va superando cada programa Bueno, eh, se intenta Se intenta, se intenta. por cierto ¿Cómo fue el acto en el que participaste, Juan? De la presentación de pues tu mira, libro De tu último libro Fue todo, fue todo una, un acto heroico Porque estaba el día fatal, fue el día que más llovió uh -huh. El día que más viento hizo Tuve muy mala suerte, ya he dicho yo Que si hay algún pueblo que tienes aquí, a que me llame Porque fue yo y cayó la Mundial y, pero bueno, fue bien, fue bien La verdad es que a la gente le gustó eh, Las cosas que digo, pues eso me dicen Que llevo razón, que les gusta mucho lo que digo Y nada, pues a ver si Quién sabe, lo mismo que algún día estoy por allí Por paradas y, y el doctor Amor se presenta allí y, y oye, lo tenéis allí en directo Para vosotros, ¿por qué no? Por nosotros encantado, a ver si acaba todo esto un poco Se tranquiliza un poco esta situación Sanitaria que tenemos Que de momento va un poquito regular Otra vez, pero bueno Esperemos que pase, y claro que sí, lo podemos organizar perfectamente, Juan. Sí, hombre, claro que sí, ya tengo pendiente el ir por allí, y ya verá cuando pase todo esto y que ya volvamos a la normalidad, por Dios, que volvamos ya de una vez, Sí. pues seguro que nos encontramos. Pues Juan, muchísimas gracias, como siempre un placer pues nada, tenerte. Un placer, un placer, un placer eh, y un abrazo para todos, y ya sabéis... Eh... Cuidado con las personas y cuidado con lo que se hace. Exactamente, vamos a tener cuidadito. Gracias Juan, hasta la semana que viene. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo.